Máximo Squad, Arta está fatal. Está ayudando el sofá que dice que quiere dejar YouTube porque Ari no va a volver. Que la verdad que sí, no va a volver porque Ari ha muerto. Los chicos, estamos fatales, toda la casa, está súper chiste y no sabemos qué hacer. Ni Becario, ni nacan, ni nadie sabe qué hacer. Así que nos va a tocar intentar animarlo porque si no, Arta Miguel. va a... ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ari. Te llamas Ari Bueno, en realidad me llamo Carla ¿Cómo que te llamas Ari, pero en realidad te llamas Carla? Sí, mira, yo soy Ari, pero me llamo Carla Mira, tengo su cinta de pelo Hombre, eso es verdad, eh Yo la misma cinta de pelo que Ari, eh Bueno, a todo esto ¿Cómo sabes que estamos aquí? ¿Por qué vienes a porque casa? A Arta lo veo siempre a las 3 de la mañana por aquí, por los bosques Y cada vez que voy al colegio también Sí, a, a ver, chicos, Max, los Ya sabéis que Arta ahora está fatal Ari ha muerto, está desaparecida Y no podemos hacer nada para que vuelva Y sí que es verdad que Arta ha estado saliendo estas noches a dar paseos Porque... Quería estar solo, no quería estar en casa Y mi pregunta es ¿Qué haces aquí en nuestra casa a las tres de la mañana viendo a Arta? Pues porque lo veo muy mal por las mañanas Y quiero ver cómo está por las noches Y tengo una solución ¿Ah, sí? Mira, ¿me puedo hacer pasar por Ari? A ver, no es mala idea, la verdad Porque ya te digo, Arta está súper depresivo Diciendo que quiere dejar YouTube Y puede ser una alegría bastante grande Y aparte es que te parece mucho a ella llevas la misma cinta es que eres igual que Ari Así que... Sí, podríamos probarlo A ver, no tenemos nada que perder Porque peor de lo que está es imposible Así que... ¿Estás preparada para pasar a la nueva mansión? Sí Pues vamos dentro Vale, a todo esto ¿Qué me decís que te diga? ¿Carla o Ari? ¿Te voy a llamar Ari? Porque sí, si te no, digo no, Carla mi, delante de Arta Pues va a decir ¿Qué está pasando? Tú lo que tienes que hacer es estar convencida de que eres Ari Dirá y decir Arta, he vuelto y demás No se harán ni cuento Porque literal que se está volviendo loco Está muy triste Hombre, es que es normal Acaba de perder a Ari Así que mira, dicho, dicho? tienes ahí He vuelto, no sé qué Tres, dos, uno. Tira, tírate ¿Quién eres? Yo soy Ari. Apártate, Guille, ¿quién es esta? ¿Por qué Ari. dice que es Ari? No te acuerdas de mí. Yo a ti no te conozco absolutamente de nada. Y, y Guille, no, no se juega con Ari. los muertos. Que no se está jugando con ningún muerto. Que es Ari, que ha vuelto, no, becario. No, no, no. Déjame tranquilo, Guille. No Me te el reto de los baños en la máxima squad de antes. Sí, es que hicimos los tres, o los, los colores, Como también me ha dicho. ¿Cómo colores? puedes saber tú eso? Porque soy Ari. Dejadme en paz. A ver, becario, ya. becario, ya. becario que para. Es, es mi último día en la máximo. Arta dice que si no aparece Ari, que está muerta para que te enteres muerta. Ya, que no, que no está muerta. Vamos, está aquí. No Dios, ves que llevas Becario, becario. Déjame, becario, déjame, becario, déjame para, en paz. para, para. Que no becario, la conozco para nadie. No Mira. ves que lleva la cinta del pelo. Cálmate ya, cálmate ya, déjate. ¿Pero tú qué quieres que Arta se vuelva loco? Va a perder la cabeza. Ay, ya vuelto ya se ha vuelto loco Y ha dicho hay que dejar YouTube Así que deja de chillar ya porque se va a enterar de todo Y qué? te vale más seguir aquí Y poder seguir grabando vídeos Estar con los chavales Que tu amigo esté fatal Que se esté muriendo Me no... Está muriendo por becario. dentro ¿Le Que la hecho para hablar. que esté bien Claro, le vamos a dar una sorpresa Es una sorpresa ¿No ves que no puede más, que está lloviendo todo el día, que sale a las 3 de la mañana a dar vueltas? Está solo, no quiere seguir haciendo vídeos, no quiere hacer nada Y he traído a Ari que realmente se llama Carla, sí, se llama Carla Y es su clon Así que levanta y ayúdame ya, becario Vale, ya veo lo que vale para ti la amistad con Arta Pero yo te seguiré el rollo Si tú quieres Qué amistad Becario, que es para él, es para él, que quiere dejarlo todo e irse Bueno, vamos a hacer una prueba ¿Qué tal Ari? ¿Cómo estás? Muy bien ¿A que te gusta así? bailar mucho? ¿Así? ¿Ves? Bueno, pues Después hacemos TikToks ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comer todos como una familia feliz Vamos a, bueno. a hablar con Arte, nos vamos al cine sí. Lo que sí. quieras, hacemos TikToks juntos, hacemos de todo Becario por ejemplo juntos. Vamos a ser todos una maldita gran familia Y vamos a comer aquí juntitos todos Y sí, nos claro. vamos al McDonald's si y lo que haga falta Porque ya. aquí no hay nadie muerto ni enterrado Ya, ya, va a estar muerto. ¡No, pues que de decir yo. estas tonterías que sí, que que la Ari Ari! ¡Digo, Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Clari! no existe! ¡Clari! ¡Ari! ¡A-R-I! Vale, como Ari. Vale, sí. No vuelvas a decir su nombre porque vale. se va a enterar y le vamos a liar. Sí, que Ari. ¿Vale? Así Genial. que, becario, ahora tendríamos que pensar un plan para decirle a Arta que Ari no está muerta. Y lo que yo había pensado es que lo siento mucho por ti, pero le voy a decir que le mentiste, que Ari no está muerta y que está aquí. Así que si se enfada contigo, no tendrás que buscar una solución tú. Haces lo que quieras. Que es para que esté bien. Como, él. como es mi amigo, yo no quiero hacer esto. No lo quiero hacer. Bueno, pues te va tocar a tocar hacerlo. Ya está, Becario. Bueno, pues te lo, lo hago hacerlo ya, hacerlo, está. ya está. Lo hago Así ya, que está. Te deja de chillar. Lo hago voy a buscar a Arta. Como que te sí. escucha, vamos a tener tú y yo. Que sí. ¿Qué le tengo que decir? Pues mira, que tienes que decir que yo tengo la misma cinta de pelo. Que yo sé bailar. Claro, que es y, Ari. Y, que es y, Ari. Que más, ya está. Que es Ari. Da igual, da igual. Ya hablo yo. Ya está. hablo yo. Es un toque de. Vale, Quédate aquí, quédate aquí, quédate calladito. Porque si no, va a salir. Ya voy a buscar yo, Arta. Y se lo digo todo. Ya verás tú, la bronca que me va a caer. Vale, Maximum Squad, voy a intentar hablar con Arta, ya os digo, estará llorando seguramente, estará súper triste en la cama como lleva, estando durante todas estas semanas así que nada, vamos a entrar y le vamos a dar esta pedazo de sorpresa ¡Arta! Creo que está súper rayado. Bueno, pues paso yo harta, bro Vale, para, para, para, que no te echo nada yo ¡Arta, para, para! ¡Que te para. vayas! Que tengo noticias, tengo noticias de Ari sí, sí, ¿Eh? Noticias de Ari buenas, noticias vaya, buenas, sí, ¡Arta! Que, que, que, que, que, que ni se te ocurra, harta. se te ocurre decir ese harta. maldito nombre más, ¿vale? Ni harta. se te ocurra Ari, ni se te ocurra, Ari, son buenas noticias, ¡que no está muerta! Vale, ya, ¿vale? Cálmate, de déjame hablar. ¿Qué acabas de decir? Ari no está muerta. Becario te ha engañado, es un mentiroso. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer, Ari? Claro, Ari, ¿cómo te llames? Ari, pero mira, lo que vamos a hacer ahora es que yo me escondo y ya está. ¿Y qué? ¿Y yo me quedo aquí tal cual? ¿Tú crees que se va a enfadar mucho conmigo o no? Sí. Yo creo que te va a meter una palicita, de Madre mía, máximo. Pues lo que te estoy diciendo, que no está muerta. me está diciendo que Ari está viva? Ari. Está viva. Y lo he visto con mis propios ojos. Que Becario te ha engañado. Tú sabes lo que tienes que hacer con él. ¿Y, ¿Y dónde está Ari? No sé dónde está Ari ahora. Lo único que sé es el que Becario está abajo. Así que vais a hablar con él porque te está engañando con esto y yo creo que con esto no se tiene que jugar. Madre mía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues si soy el único que está de acuerdo con, con ayudar a Arta y no mentirle, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, intentaré razonar con él y a ver qué pasa. Me y te voy a reventar Pobre becario, porque es que le voy a reventar Por ser un maldito mentiroso Y con esto que sepas, que no se maldito ¡JUEGA! Voy a poner ¡BECARIO! Más, más cuatro, que se está liando un motazo. Así que lo voy a hacer yo, por favor, dejar 50.000 likes en este vídeo Y suscribiros, como diría él Al canal, y ya sabéis, activar la alarma 8 y 40, porque cada día Hay nuevo vídeo en el canal de Ata. Y yo me voy a encargar de que lo siga habiendo Ya sabéis que lo quiero dejar, así que vamos a eh, vale, creo que se está liando un montonazo abajo, así que Alberto, corre, vamos abajo porque lo va a matar, lo va a matar. Que becario, ¿Qué? ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso? ¿Qué te parece gracioso, te parece gracioso. qué te parece gracioso. Te parece gracioso. ¿Tú estás becario? loco? Que casi me caigo. Te parece gracioso mentir con ¿Qué? este matoma, becario. Que no es un certo, que lo sepas. ¡Chicos! Tú no vas a perder en tu maldita vida más a la maldita Maximus Squad. ¿Lo entiendes o no, Becario? Ya ¿qué es lo que parece. ¿Lo entiendes o no, becario? Lo he hecho por ti, a ver si lo ¿Cómo entiendes. No por mi becario, eres un maldito. Y no eres, eres, eres un maldito. Porque todo muchísimo. Lo he hecho medidor. por ti, becario, que lo sepas, y lo digo delante de todos. Tú quedas oficial malditamente expulsado de la Maximus Quad. No te quiero ver en mi vida. Vale. No ey, quiero ey, verte ey, en tu medio, eh, eh, calma, no, calma, no, calma, no, no, calma, no, calma, no, calma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Becario, hasta. a ver. ¡Para! ¡Pecario! Arta. ¡Eres un la, maldito! ¡Venga, venga! para déjame ¡Déjame! ¡Harta, para! ¡Para! ¡Para! ¡El colchón hinchable! ¡Para! ¡El colchón hinchable y para. todo! Para. Con estas cosas no se juega no he jugado eso. él! ¡Yo no he jugado! ¡Yo he descubierto que está viva! verdad? ¿Que no te preocupes? Porque este maldito cerdo no va a volver a estar aquí en su maldita vida ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ahora vas a irte a la maldita vida ¡Que sigues ¡Para! ¡Para! ¡Para por favor! Maldito cerdo, que eres un maldito cerdo Sepas que puedes coger tus cosas y largarte De esta casa No quería llegar a este punto, pero tú sabes perfectamente Que el que se mete con algo tan fuerte Ya te digo yo que no voy a tener ningún tipo de escrúpulos Para vengarme de ti Porque con eso becario no se juega con eso. No se por se por juega. Favor, para. Y ahora yo Dios Me favor, personalmente me De que becario no vuelva a estar en la máxima squad Nunca más sí, De verdad, por favor, apóyame en comentarios Decidle que todo ha sido idea de Guille No sé eso que le, que le caigo mal o pues, me quería quitar de en medio porque yo ni siquiera entendía cuál era su maldito plan ¿Por qué yo? ¿Que he sido yo el, el maldito responsable de Ar... ¿Qué quieres? Carly o Arly, como te llames Que me da ah, igual ya como te llames ¿Tú has visto? Me acaban de echar de, de mi casa Acabo de perder a todos mis amigos Sí, tú ríete ¿Se puede ser más desgraciado? Se puede, chicos, se puede, de verdad Yo, que venía con toda la buena intención del mundo Que me he creído las mentiras y patrañas de Guille Y la Carly o Marly o como se llame esta Que solo porque se parece a Ari Me han hecho quedar tan mal con Arta Que se piensa que soy un maldito traicionero <ríe> De verdad Bro, bro, Becario Levanta, Becario Becario, has hecho genial, bro, ven aquí lo has hecho muy bien, ven Becario Ven aquí, la has hecho genial Vete, para Vete ¿Qué haces? ¡Que te vayas! ¿Cómo ¿Qué? que genial? ¡Que me han echado! ¡Vete! ¡Que te, te vayas! ¡Déjame en paz! ¡Becario! ¡Déjame vas. en paz, mal amigo! Déjate, ¡No te ya. quiero volver a, a ver! de chillar! ¡Que te Dejate, calles! De chillar. ¡Déjame salle en paz! Vale, sal echarle aquí. Jamás volverá a confiar en ti. Levanta, aquí. levanta. Jamás volverá a confiar en que... ti. ¡Que vas a salir todo bien! ¡Ve! ¡Para, becario! ¡Becario! ¡Eh! ¡Venga! ¡Becario! ¿Qué haces? Esto like es lo like que te mereces. Esto like es lo like que te mereces. Like ¡Déjame! ¿Qué? Que vale ya. Sal, tira, sí, que salgo Tira pero tú no me toques, Tira mira cómo me has dejado por tus tonterías. Ven aquí, mira cómo me acaba de dejar, becario, de es la persona más tonta del mundo. Déjame que no me grabes, ¿Por qué me está grabando. Quieres dejarme en paz, becario, becario. Gracias a tu Apártate, lo que me has hecho tú a a a de mí. Vale, ya está, vais a dejar lo vuestro y vamos a sorprender a harta. Yo no sé si es lo que yo quiero, pero que es tonto. Con que lo han papado. Eso ya ha olvidado. Ahora vamos a sorprenderle de que ha llegado Ari. Claro, bueno, es lo que te estoy diciendo y mira lo que me has hecho hacer, becario. Da igual ya lo hemos perdido todo así que vamos a intentar solucionarlo y que esté contento y ya está vamos, no hay más. vamos a hacer lo que queréis y lo que vosotros queráis pero que sepáis que aquí el único que ha perdido soy yo que me voy Qué becario que pero. me has perdido vamos bueno. Pásalo, tío. No te Madre preocupes mía, que ya tengo la maleta hecha de becario no, si sí, no hace falta es que no me ha gustado nada tu broma pero mira, pero quédate en la casa que sé que no lo has hecho con la mala intención, sabes bueno para mí es muy importante que lo sepas reconocer pero bueno, también te tengo que decir que no pasa nada, sí, ya eh... encontrarás yo que sé pues una chica de la que te enamores y al final a pues dices, pasar a ser pues, algo que ya sí, con... no... al final ya. también tienes que pensar en tus en muchas más cosas bro. no ver, puedes ya, ser que pero, estoy chicas, pensando en eso lo siento pero os iba a decir que este es mi último vídeo de YouTube. Yo ya no puedo con todo, con los miles y miles y miles de comentarios que hay sobre, sobre el tema. Ha sido una muy buena época y ya está, tío. Yo paso de, de todo y. Yo creo que haces bien. Nos tenemos que ir a Estados Unidos de fiesta, un tiempo y a la playa a ponernos morenos. Sí. Eso es lo que tenemos que Dejar hacer. un poco los vídeos y ir a disfrutar de sí. la vida, bro. Y así te olvidas de Ari, de, sí. de Martina y de todo el mundo. Solo, solo los, los, los chicos, los, los de la Máximo. Nos vamos. Lo siento, Máximo Squad, pero todo esto ha acabado. What? A ver, Martina. A ver. Martina. Bueno, no es Martina, harto. Pero mira, eh, no me hagáis aquí la vaina rara. Es Martina, tiene las manos pequeñas, sé que es de una niña, tiene el maldito ejercicio. Sí, muy bien, ser. Martina, muy bien. Felicidades, bien. felicidades, Martina. Ya sé que eres tú, ha venido al cole justo porque son las 5. Felicidades. Ya está, no sé lo que habéis dicho, chavales, pero ya está, felicidades. Yo ¿no? te voy a dar una pista. Que no es Martina. No es Martina. No es Martina. Escúchame. Que el jersey este de Martina. Ajá. Yo me lo conozco. Ajá. Vale. Y para confirmar que es una chica. Tiene. A ver, ¿dónde está tu pelo? Tiene el maldito pelo largo. Mira, a ver. A ver, vuelve a tocar el pelo. Tócale más el pelo. pelo tócale. tócale... Que tiene algo. Como... No sé, tiene algo. ¿No es el ¿Qué? pelo? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Eh? ¿Sí? ¡Ay! No, no me lo puedo llevar. No. no me lo pude, A ver, a ver. Sí, sí, sí, sí, sí, claro que es real, que es real, está aquí. ¡No, muerto! ¡Está aquí! Sí, es, es Ari, es Ari, sí. Venga, claro, muchas gracias. Cógeme, Cario, Guille, ¿eh? muchas gracias. Que está aquí, mírala, sigue viva. Sigue bailando sus TikToks, que antes la vida vale, y bailando. Ahí está, ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué te habías malditamente secuestrado? Es que no entiendo absolutamente nada. O sea, has estado más de un maldito mes y Sarai, ¿qué? ¿Dónde estabas? ¿En la casa de Sarai? ¿Dónde, dónde estaba? mí me ha dicho que necesitaba desconectar, que necesitaba unas vacaciones. ¿Pero cómo que desconectar? O sea, te has ido por la maldita caramba por, porque sí. No, y porque, ya porque está. necesitaba desaparecer. A ver, ¿qué desaparecer? O sea, me estás diciendo que eres mi hija y me, me estás aquí contando el cuento de que necesitas desaparecer. Vale, es normal, es normal Y yo también estaba colapsada y quería desaparecer Irse de vacaciones, irse a la playa, ir a la montaña a Hacer mil cosas ¿Me prometes por tu vida que no vas a volver a hacer esa tontería? No la afare. Sí, Ari, Ari no, no lo volverá a hacer concluyos. Sí, no, no lo acababa de volver a hacer Ari, escúchame, mira, como vuelvas a irte una sola vez más de casa Te lo juro que, mira, voy a poner 10.000 malditas millones de malditas cámaras Para controlar absolutamente todo eso, eh Así que Maximusquad, ha vuelto a Ari Yo os espero, Ari, por favor Que no vuelvas a hacer esa maldita cosa Así que nada, Maximusquad, vamos a acabar el video Justamente por aquí, me vas a tener que contar Absolutamente todas las malditas cosas Esto lo voy a grabar y lo voy a subir justamente mañana A las 8.40, como absolutamente todos los días ¡Harta vuelta, YouTube! Muchísimas gracias por ver este pedazo de video Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias, yo soy Arta y como siempre digo, ¡vive al máximo! máximo.